Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las 10 razones, no por elegir una latina que ya había hecho el vídeo, pero 10 excusas que tienen las latinas cuando no les gusta un chico o cuando no quieren conocer un chico. Obviamente el video no es para desprestigiar a las latinas Y obviamente no viene solo de las latinas Elegí a las latinas porque conozco más latinas Que de mi raza, que las francesas Me gustan más las latinas No es una crítica entonces mala Porque todos tenemos que hablar a veces indirectamente Es muy feo hablar directamente y Dice, oye, usted es feo, usted es fea Obviamente que toda la gente usa eufemismos Para no, y eso es bueno, para no herir el corazón de otro. Entonces vamos a las 10 excusas y otra vez no es malo. Yo también a veces tengo excusas cuando no me gusta una chica, etc. Todos tenemos excusas para no ser tan violento. Y entonces esas razones las vamos a estudiar juntos. Aunque a veces no son excusas, ¿sabes? es la verdad. Pero en general voy a evocar las 10 excusas que a mí me han hecho o que le han hecho a ustedes, chicos o chicas, quién sabe. <risa> Razón número 1 no tengo tiempo esa es la más falsa, o sea, obviamente todo el mundo a veces nos ocupamos mucho pero la semana tiene 24 horas al día por 7, bueno, semana en matemáticas pero en una semana todos tenemos aunque sea una hora para alguien o sea, si alguien quiere verte uno puede decir, bueno, nos vemos una hora va a ser complicado, pero hago el esfuerzo pero cuando una mujer dice, ay, no tengo tiempo, ya, o sea, es que tienen tiempo, ya no estamos en la edad media, cuando había esclavos que no tenían tiempo, que de verdad estaban encerrados, no, o sea, todos tenemos, aunque sea una hora de la semana. De descanso para ver a alguien aunque sea tarde, aunque sea la mañana o sea, oye, solo se puede en la noche, solo una hora o sea, se escribe y se puede, obviamente si un chico está muy interesado, bueno, pues se ven ve una hora entonces cuando no hay tiempo mmm, ya suena mentira o un derivado es eh, ah, tengo mucho estudio o mucho trabajo, obviamente bueno, si es una semana de mucho estudio o de mucho trabajo ok, pero si ya después de un mes tengo mucho estudio, mucho trabajo, muchos exámenes cuando saca el semestre, cuando saca el trabajo en general ya es una mentira porque otra vez o sea una horita en tres semanas se puede sacar entonces esa ya es la primera excusa aunque obviamente luego tal vez hay una chica de verdad que bueno no, no, de verdad no hay excusa entonces esa es la primera excusa excusa o mentira número 2 es muy similar a la 1 ah es que los fines de semana la paso con la familia entonces no podemos verlos Obviamente, pues, chévere que uno de la pase con la familia, pero otra vez, el fin de semana en general son dos días. Bueno, aunque a veces yo, por ejemplo, trabajo los sábados, solo tengo los domingos. Pero igual, o sea, un domingo, bueno, venga a las 6 hasta las 8. O sea, bueno, aunque puede ser peligroso, pero igual el hombre viene. Entonces, sí, ya, este idea, estoy con la familia en los fines de semana, obviamente, que muchos van a estar con la familia. Pero, mmm, suena excusas y ya, ya, en los fines de semana estoy con la familia, ya. Ahí suena mucho a excusa. Obviamente otra vez, o sea, no es para denigrar de y ser grosero con la mujer, pero eso, eso sí le dicen ya, mm, excusa. <risa> Razón número 3. La verdad es que es lindo, pero no eres mi estilo. Mm, eufemismo completo. Obviamente el eres lindo ya es mentira. O sea, eres lindo, pero no eres mi estilo quiere decir ya para mis ojos eres feo. La belleza es subjetiva Entonces ya, si te dicen, ah, eres lindo Pero no eres mi tipo, es que en la realidad Como lo dice en Juego de Tronos La frase cuenta después de Pero, eres lindo, pero no eres mi estilo Al final solo se recuerda, no eres mi estilo Entonces ya, eso es una mentira Grande porque no ser el estilo de alguien Al final se ser fea, es como si yo una mujer me ve, Se ve fea para mí, obviamente o sea No, no digo que soy el bonito y todo Pero si una se parece fea a mis ojos no. La belleza es subjetiva, pues lo mismo, o sea, oye, es linda, pero no es mi estilo. O sea, realmente para mí no eres linda. Pero obviamente, cuando un hombre o una mujer es fea, igual va a ser bella para millones o bello para millones. Entonces, la belleza es subjetiva, pero eso ya es una excusa. Al final, es de verdad que la chica no quiere nada contigo por tu físico. <risa> razón número cuatro, aunque es un poco difícil, porque es real y no a la vez, lo voy a explicar, la razón es, ay, es que ahora no busco novio. Mm, sí, no, obviamente todo, no, todo el mundo estamos buscando novio Obviamente Pero lo que pasa es que, sí, imagínense Aparece una mujer, por ejemplo, para mí Perfectísima, hermosísima, la veo Que es amable, inteligente, que estudió que... Todas las cualidades O sea, que obviamente, que si no busco novia Pero aparece eso No, no, ahora no busco novia Obviamente, pues, bueno, no buscaba novia Pero te encontré lo mismo con una mujer, aparece un hombre muy hermoso, muy rico, inteligente, que tiene todas las cualidades Obviamente no digo que se interesaba por rico, pero obviamente mejor que tenga dinero que no lo tenga Bueno, que tiene dinero, es bonito, etc. O sea, si aparece como va a decir, no, no tengo novio, eh, no busco novio Obviamente que todos entonces no lo buscamos, pero si aparece algo, se toma Entonces si una mujer te dice eso, es que no eres suficiente bien para ella Obviamente no quiere decir que ya se acabó, hay que insistir y tal vez algún día se vean Pero ya mmm, empieza un poco mal Razón número 5, ya vamos a la mitad. Ah, es que te veo como un, un amigo. Mm, bueno, te veo como un amigo, obviamente es que, bueno, eres todo pero hay algo que no me gusta de ti. Porque obviamente puedes ver como un hermano. Entonces sí, o sea, puede que no seas bonito, puede que tengas un defecto, etcétera Pero si dice, si, ay, te veo como un hermano, es que ya podemos decir que es una excusa para no ser tu novia. Obviamente, pues tendrás sus razones y hay que entenderlas. Pero ya es como bueno. No le voy a decir que no me gusta ni un poco. Pero, ay, eres chévere, la paso bien contigo. Ay, pero te veo como un hermano. Bueno, friend zone activada. <risa> Razón número 6. Me gustas, pero no podemos. El problema soy yo, no eres tú. Eso es el eufemismo más grande porque al final. Realmente el que falla eres tú, porque si ella dice, en ah, el programa soy yo, quiere decir que el problema al final eres tú, porque tú no le gustas a ella. Pero ella va a veces, bueno, para no culparlo a él, me voy a culpar a mí. Entonces, eso es una excusa bastante grande. O también, es que mereces a alguien mejor que yo. O sea. Pues obviamente, todos merecemos a alguien bueno. Pero si una buena dice en general quiere decir que ya fallas tú, pero va a hacerse como la culpable, ¿eh? es que estoy mal, es que el problema no eres tú, soy yo. O sea, es como otra vez el mismo para que tú no estés tan triste para decir, ay, es mi culpa, pero al final eh, tú eres el culpable porque tú no le gustas. Punto. <risa> Razón número 7 es... Quiero darme un tiempo o... Oh, ay, acabo de terminar con un novio... O sea, bueno, o sea que... Veamos después. Y obviamente este veamos después es bueno. No le digo ya que no me gusta, pero tal vez con el tiempo... Esta persona se canse. Entonces, si quiero darme mi tiempo... Bueno, obviamente que cuando una mujer termina con un novio Pues es triste y quiere realmente darse un tiempo No va a ser el día siguiente Pero yo creo que ya después de semanas de terminar con alguien Aunque lo más triste que sea Y se aparece otra vez alguien que ¡Wow! Esa persona es hermosa, es inteligente y todo Se olvida mucho más fácil al exnovio Entonces si sí, quiero darme un tiempo Obviamente que realmente hay que darle el tiempo a la mujer Pero realmente también Quiere decir que no le gusta ser suficiente Suficientemente para que, que ya Acepte ya, o sea que va a decir un tiempo que puede ser un tiempo eternal al final. <risa> Razón número 8: somos muy diferentes, o tenemos cosas, muchas cosas que no tenemos en común. Eso ya es una excusa en general, o sea, o sea todos tenemos cosas diferentes. O sea, yo, a mí me gustan los videojuegos. Pero no voy a obligar a mi novia a que juegue a videojuegos, o sea, obviamente que vamos a ser diferentes en muchos aspectos. Bueno, luego puede haber aspectos muy grandes, somos muy diferentes, tú no quieres conocer a mi familia y yo amo a mi familia, ya, o sea, hay extremos. Pero por boas, o sea, a mí me han ya dicho, ay, somos muy diferentes, no te gusta ir a la iglesia, a mí sí, o sea, por cosas que no son tan importantes... Eso ya es una excusa como, ay, al final no, este man, no quiero nada con este man. O sea, obviamente que todos somos diferentes y mejor, o sea, los de la raza humana a mí me gusta eso, a ti te gusta eso. Obviamente es mejor tener algunas cosas en común, ¿no? o sea, ir a cine juntos, hacer deporte juntos. Debe haber cosas, pero va a haber más cosas que no van a tener en común. Y eso es la belleza, al final los opuestos a veces también incluso se buscan. Entonces eso ya es una excusa para decir que ya, no me gustes, ay no, es que somos muy diferentes. Bueno, excusa número 9, ahí es en, en, en un ámbito muy especial, en la rumba. Eso no me ha pasado mucho porque no soy tan rombero. Pero es cuando quieres bailar con una chica y... ¡Ay! Es que me duele mucho la pierna. ¡Ay, estoy mareada! Bueno, puede ser real, obviamente. Nos falta alguien que de verdad esté lesionado Aunque querrá ir de rumba lesionado O una mujer que está ebria Bueno, pero pues, si estás ebria Y estás de rumba, pues no vayas de rumba <ríe> Si quieres estar ebria, pues quédate en la casa Porque para la rumba es mejor bailar Pero bueno, si a alguien le duele la pierna O está mareado, es más bien como Ay, no quiero bailar contigo, no me gustas lo suficiente Otra vez, si a mí me duele la pierna Y, uff, está es la más linda mujer La más tierna y todo, y quiere bailar Y me duele, au, oh, me duele, pero au Ayúdame, obviamente que uno se esfuerza Pero si uno ya de una vez, ay no, me duele ya. Bueno, no quiere decir que nunca hay que intentar, pero quiere decir que ya va como mal y empieza a re mal Y quiere decir que pues puedes intentar, pero en general va no vas a gustar a la chica <risa> Razón número 10, ahí es en la parte sexual hay amor o no sé qué, vamos a tener sexo, cosas así. Bueno, no con la novia más bien, pero no sé si conoce a una chica de rumba, la quinta cita, se toman, se abrazan y vamos a tener sexo y ah, tengo el periodo. Bueno, obviamente que muchas veces va a ser real, pero también muchas veces va a ser completamente falso falso porque la nena no quiere sexo contigo y tiene toda la razón, o sea, otra vez nos digo ay, ¿qué son de lo peor? esas 10 razones son de lo peor no, son inteligentes más bien entonces sí, si tiene el periodo obviamente, si es tu novia, bueno, va a ser real en general, en general, pero si es una chica que parece que, te, que se gustaban se dan besos, y, ay, tengo el periodo en general es como, bueno, vas un poco rápido pero me da pena decir que vas rápido entonces, ah, tengo el periodo, ah entonces no se puede, incluso un decir ay pero no importa, y ella dice no, pero me a mí, bueno, entonces Puede ser falso, eso obviamente no lo sabemos, pero puede ser falso. Listo fueron las 10 razones de las 10 excusas, más bien que tienen las mujeres, porque son muy astutas. Nos dominan a nosotros, hombres. Entonces, si sí, fueran las 10 excusas, me dicen en los comentarios si está de acuerdo. Obviamente, no falta la mujer o el hombre que decir que soy machista y mierda. Ya estoy acostumbrado y el más machista de Bogotá no me interesa. No, pues, pues, pues, pues, ¿quién? Pues no, es, es. Normal, otra vez defiendo a las mujeres que tienen esas excusas, los hombres también tenemos las nuestras, digo que son las mujeres latinas porque soy francés y vivo en Colombia, pero al final... Son 10 excusas inteligentes y ahora si sí te la dicen, piensa en mi video. Y si están de acuerdo, pues pónganlo en los comentarios. Si no están de acuerdo, me lo dicen no si de excusas, obviamente que las olvide y me los escriben en los comentarios. Así que chao, no olvides un pequeño like, que vivan las mujeres, que vivan más las latinas aún y que vivan todas y todos, como yo la Bueno, hasta luego y que pasen un lindo día.